Bienvenido a este video sobre la configuración del módulo ORCID en Open Journal Systems. Soy Alejandra Casas, del Public Knowledge Project. El Public Knowledge Project, o PKP, es una iniciativa de investigación y desarrollo de software de código abierto. PKP desarrolla Open Journal Systems, Open Preprint Systems y Open Monograph Press. Estamos comprometidos con mejorar la calidad accesibilidad y diversidad de las publicaciones académicas. Este video va dirigido a administradores de OJS en instituciones miembros de ORCID, interesados en habilitar el módulo ORSID en OJS, con la finalidad de que los autores tengan la posibilidad de conectar su perfil ORCID a sus investigaciones publicadas. Comenzaremos con una introducción al ORSID, y el módulo ORSID en OJS. Después, revisaremos los pasos para aplicar las credenciales API de miembros, y finalmente, cubriremos los pasos para habilitar y configurar el módulo ORSID en una revista en OJS. Es importante destacar que este video se enfocará en Open Journal Systems y cómo configurar el módulo en OJS. Este módulo también está disponible en Open Preprint Systems y funciona de forma similar a lo que verán en el video. Además, veremos el API de miembros, que está disponible para organizaciones miembros de ORCID. Las revistas de organizaciones no miembros podrán utilizar la API pública, que funciona de manera similar. Para más información, visita la guía del módulo. ORSID son las siglas del Open Researcher and Contributor Identifier. Brinda a los investigadores un identificador digital, ORCID ID, que pueden controlar y que los distingue de otros investigadores. Los investigadores pueden conectar su ID con su información profesional, como afiliación, becas, publicaciones, revisiones y más. Además, Pueden utilizar el ID para compartir su información con otros sistemas, asegurándose de que serán reconocidos por todas sus contribuciones, ahorrando tiempo y dificultades y reduciendo el margen de error. Para más información acerca del ORSID, puedes visitar el sitio orsid.org. Ahora que sabemos un poco más sobre Orsid, veamos cómo funciona el módulo en OJS. El plugin permite a las revistas enviar invitaciones a los autores, solicitándoles conectar su registro ORCID con sus envíos en OJS. A partir de ahí, el módulo recolecta y autentifica la cuenta de ORCID del autor, solicitándole que inicie sesión con una cuenta existente, o que cree una cuenta nueva utilizando los enlaces. Una vez que el autor ha conectado su registro ORCID con el artículo y este es publicado, el ORCID ID se mostrará en la página del artículo publicado con un enlace a su registro completo. Finalmente, gracias al la API de miembros, los detalles del artículo publicado aparecerán automáticamente en el registro ORCID del autor o colaborador, por lo que no será necesario realizar el registro manual del trabajo. La última versión de este módulo permite, además, enviar detalles del artículo al registro ORSID de los revisores. Para más información sobre esta característica, visita la documentación oficial de ORCID. Hay varias maneras en las que una revista podrá beneficiarse si decide implementar el módulo ORCID con la API de miembros. Las revistas pueden apoyar a sus autores al darles una manera fácil de conectar sus trabajos publicados con su registro ORCID. Esto brinda a los autores una colección confiable de todo su trabajo que será exacta y consistente sin importar posibles cambios de roles, instituciones y nombres. Además de apoyar a los autores, integrar ORCID en las revistas demuestra un compromiso con la transparencia y credibilidad al atribuir correctamente a los autores sus trabajos publicados, y autentificando los artículos a través de una fuente confiable esto ayuda a demostrar la legitimidad de la revista al permitir a los lectores revisar que los artículos pertenecen verdaderamente a sus autores verificando completamente su currículum y la colección de sus publicaciones además la implementación ORSID apoya la recolección de metadatos y su validación en servicios de publicación como CROSSREF. Ahora que sabemos cómo implementar ORSID puede beneficiar a las revistas, veamos los pasos para registrar la API de miembros y configurar el módulo en revistas individuales. El primer paso es verificar si la institución es miembro de ORCID. Puedes visitar ORSID.org-members para ver la lista completa de organizaciones. Probablemente deberás comunicarte con el contacto de ORSID en tu institución, puesto que ellos deberán confirmar que les gustaría usar una credencial API de miembros de la organización en tu revista. Si tu institución no es un miembro de ORSID, pero es de su interés serlo, puedes visitar la página. Conoce más acerca de la membresía Orcid en su sitio web. Los dos próximos pasos te ayudarán a completar el formulario de registro para la API de miembros. Al completar el formulario, se te solicitará incluir el nombre de tu aplicación de cliente. Este aparecerá como la fuente en la información del artículo en el registro del autor. elegir un nombre de aplicación de cliente? Si estás configurando el módulo para varias revistas, utiliza un nombre que englobe a todas, tal como Open Journal Systems de Simon Fraser University. Si estás configurando el módulo para una sola revista, puedes utilizar el nombre de la revista. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que será necesario cambiar el nombre de aplicación de cliente si deseamos añadir más revistas en el futuro por lo que es mejor utilizar un nombre genérico, como el nombre de la institución o la editorial, para agregar revistas en el futuro sin tener que cambiar el nombre. Al completar el formulario de aplicación de API de miembros, se te solicitará incluir las URLs de las revistas que utilizarán el módulo. Es una buena idea considerar qué revistas utilizarán el módulo para estar preparados antes de completar el formulario. Tenemos dos opciones para registrar las URLs. Es posible registrar cada una de las revistas por separado, o registrar el nombre del host de una colección de URLs. Veamos estas opciones a detalle. Si estás registrando cada URL completa, debes ingresar la URL de cada revista que estará utilizando el API de miembros para usar el módulo ORCID, por lo que si formas parte de una editorial académica que cuenta con una revista de ciencia, una revista de arte y una revista de deportes, deberás ingresar cada una de las urls en el formulario. La segunda opción es registrar el nombre de host, que es la raíz de la url para todas las revistas que utilizarán el módulo bajo la misma membresía. Por ejemplo, si todas las revistas de la institución tienen una URL que comienza con revistas.universidadxyz, registrar esa URL base permitirá que el módulo trabaje con todos los ejemplos enlistados. Veamos otro ejemplo. En OJS, las revistas pueden estar alojadas en una sola instalación y compartir la URL base. Por ejemplo, las revistas de la Simon Fraser University están alojadas en una instalación compartida bajo la URL journals.lib.sfu.ca. Si vemos a detalle la URL de cada una de las revistas, podemos ver que todas comienzan con la misma base, seguida del nombre o las iniciales de la revista. Si quisiéramos que todas las revistas de la instalación tuvieran el plugin de Orsid habilitado con una YAPI API de miembros, podemos ingresar la URL base en lugar de ingresar cada URL por separado. Cuando estés listo, puedes visitar el sitio de Orsid para registrar tu aplicación de cliente para la API de miembro. Desde febrero de 2021, el módulo de ORSID para OJS está certificado, lo que significa que puedes implementarlo directamente en tu revista sin tener que configurarlo en un ambiente de prueba. Sin embargo, si prefieres probar la implementación del módulo, puedes solicitar las credenciales de un ambiente de prueba antes de registrar tus credenciales de miembro. Se te solicitará llenar un formulario en línea para obtener tus credenciales de API de miembro. Asegúrate de seguir las instrucciones cuidadosamente. Deberás incluir el nombre de tu organización, algunos detalles de contacto y el nombre de tu aplicación de cliente. Además, será necesario incluir la URL base de tu aplicación, una descripción corta y las URLs. Si tienes más de 5 URLs, puedes incluirlas aquí. Además, podrás dejar una nota para el staff de Orcid si hay más información que te gustaría compartir con ellos. Una vez que has enviado el formulario, recibirás tu API Client ID y tu Client Secret a través de un email seguro. Podrás utilizar estas credenciales para configurar el módulo en cada una de las revistas que incluiste en tu aplicación. Una vez que has recibido tus credenciales API de Orsid, el siguiente paso es informar a los editores cuándo pueden agregar el módulo Orsid en su revista. Cuando la revista está lista para habilitar el módulo, puedes hacer lo siguiente. Primero, debemos revisar que la revista está utilizando la versión de OJS 3.1.2 o posterior y realizar las actualizaciones necesarias. Podrás encontrar esta información en la administración de OJS dentro de la opción Información del sistema. Cuando la revista esté utilizando la versión correcta de OJS, Puedes habilitar y configurar el módulo visitando los módulos instalados en la pestaña Módulos de la configuración del sitio web. Puedes utilizar la flecha azul para desplegar la opción de configurar. Aquí podrás seleccionar API de miembros de la lista e ingresar las credenciales que te fueron compartidas por ORSI. Además, tienes la opción de seleccionar la configuración para enviar automáticamente la invitación a los autores para conectar su perfil ORCID cuando el envío es aceptado en la revista. Cuando la configuración esté completa, podemos hacer clic en OK. Ahora, la revista tiene el módulo habilitado y puedes comenzar a invitar a los autores a conectar su perfil de ORCID con su cuenta de OJS. Ahora que la revista cuenta con el módulo habilitado, los editores pueden invitar a los autores a conectar su perfil de ORSE. Hay algunas opciones con las cuales un autor puede conectar su perfil con OJS. Primero veamos la diferencia entre autores y colaboradores. Un autor es la persona que inicia sesión con su cuenta en OJS y realiza un envío. Una vez que el autor ha conectado su cuenta de OJS a ORSID, esto conectará automáticamente su registro de ORSID con los trabajos de su autoría que envía en el futuro. Los colaboradores son coautores y deberán recibir una invitación a conectar su ORSID con cada envío en el que hayan contribuido. La primera opción es que los autores creen o conecten su ORSID ID al registrarse en la revista. Cuando un usuario visita la página Registrarse, pueden hacer clic en Crear o conectar su ORSID ID si tienen una ID existente. Si aún no tienen un ORSID, pueden hacer clic en Registrarse y seguir los pasos para crear una cuenta que estará vinculada a la revista. Los autores que ya tienen una cuenta en la revista o que no conectaron su ORCID ID cuando se registraron por primera vez, pueden visitar su perfil público en OJS para crear o conectar su ORCID ID. Podemos hacer clic en el nombre de usuario en la parte superior derecha del panel de OJS, hacer clic en Ver perfil, ir a la pestaña Público y desplazarnos hacia abajo para encontrar el botón de ORSID. La tercera opción es enviar un correo electrónico a los autores invitándolos a conectar su perfil de ORSID a su envío en OJS. Esto se puede hacer cada vez que se agrega un nuevo colaborador a un envío, ya sea cuando se crea un nuevo envío o cuando se editan los detalles del envío en la pestaña Publicación. En esta pestaña podemos ir a Colaboradores y editar los detalles de cada colaborador para desplazarnos hasta la opción de enviar un correo electrónico para solicitar la autorización de ORSID del colaborador. Finalmente, veamos cómo se verá esto en un registro de artículo publicado. Aquí tenemos una página de registro del artículo donde el autor tiene su perfil de ORSID vinculado debajo de su nombre. Si hacemos clic... En este perfil podemos ver que la información del artículo también se incluye en el registro del autor. Gracias al módulo de ORCID, la información de este artículo se agregó automáticamente al registro ORSID del autor cuando el artículo se publicó en OJS. Una vez que hayas habilitado e instalado el módulo en tu revista, recuerda verificar regularmente las actualizaciones en la lista de módulos instalados. Si tienes problemas o inquietudes, publica en el foro de la comunidad de PKP para obtener ayuda y soporte. Para obtener más información sobre ORCID y el módulo de ORCID en OJS, visita el sitio web de ORCID, la guía del módulo de ORCID en PKP, y el Foro de la Comunidad PKP. Muchas gracias por ver este video.